¿Estás cansado de hacer mates lavados? ¿Estás cansado de que tu agua tenga un poco de yerba? No busques más que ahora te voy a enseñar a... CÓMO HACER UN MATE CORRECTAMENTE a la Primero y principal, ponemos a calentar el agua Y mientras que se va calentando poné yerba en un recipiente como este Hasta la mitad Si sos de esas personas que son retrólogos como yo Agita el mate con un papel para sacar el polvillo Que contiene la yerba Poner una bombilla en el mate de esta manera Importante Deja la bombilla en esa posición ¡Jamás lo muevas! Luego ponemos azúcar a gusto O si tomas amargo ¡Ponele más yerba! O oh, por dios, ya vemos que está lista el agua Importante, no deje que se caliente de más Ya que así va a quemar más más rápido la hierba o se lava más rápido. Dicho esto, ya podemos poner el agua. Lo ponemos lentamente de esta manera y listo. Ya estaría para tomar o compartir el virus con tus amigos.